Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, y hoy vamos a estar eh, haciendo una pequeña review, un pequeño análisis Vamos a darle ya play a esto, así vamos ganando el tiempo eh, De lo que tiene que ver este tema del sandbox Bien, que tenemos la posibilidad de tener el servidor eh, privado de prueba de War of Tanks Y hay que aprovecharlo, estamos aquí con todos los amigos-ruf de Rusia Fíjense, son todos Rusia, Rusia, Rusia, Europa, Europa, Rusia, Rusia. Uno de Asia. Eh, bueno, ahí me como la, la pared por mirar. Eh, pero sí, somos el único NA, ¿bien? Pero bueno, amigos, acá lo importante, lo que realmente eh, interesa, va a ser el hecho de poder estar probando diferentes eh, cañones denominados DERP. ¿Bien? Los cañones... Eh, cordetes Los cañones que queremos ver Cómo se van a comportar con esta nueva mecánica De la munición explosiva No tengan en cuenta como juego Porque la verdad es que son unas replays que estuve Recauchutando así, juntando un poco Más que nada para que vean cómo se comporta El cañón Bueno, ahí le tiramos la primera explosiva bien Le tiramos una HE Al, al ISM bien En la torreta Y podemos observar que le sacamos 115 de daño o sea, bueno, pero por lo menos no rebotamos. Que eso ya es un punto a favor, digamos, ¿no? Eh... Si bien no es un daño eh, ostensible, o ostentable, mejor dicho, ostentable, ostensible. Un daño importante, <risa> más fácil. Eh... Si bien no es un, un gran daño el que hacemos, pero es daño al fin. Eh... Nada, fíjense que. Ahí lo que trato de hacer es de cargar la otra munición Para que, bueno, también puedan ver Los riesgos que conlleva Esperen que le voy a dar un poquito más de Velocity Bueno, ahí va Ahí lamentablemente no le invocamos La sub no es de lo más preciso que haya también en el... En el juego, ¿no? Bueno, ahí nos comemos el tiro del ISM Bueno, ver, Esas son unas de las cuestiones que puede pasar con el tema este de los cañones explosivos. Vos tenés una munición eh, penetrante. Y... La verdad es que, bueno, rebotamos. Y el tema ahora, lo lindo que se viene es que tenemos unos... Eh... La verdad es que no recuerdo en cuánto recarga esto. Pero será unos 13 segundos, más o menos. Ponele unos 13, 14 segundos. Entonces, eh, es un tema. Es un tema. Eh... Vas a tener que usar... El tema es que contra tieres alto vas a tener que usar oro A ver, yo, yo creo, como estábamos hablando ayer en el directo Obviamente Ahí le tiro ¿Vieron eso, no? Un tiro Un tiro con explosiva De lateral 224 Ok Fíjense nomás Bueno, acá se fue un quilombo bárbaro Ahí me da como un tirito más Era de esperarse Otro tiro más, que fíjense que no obviamente no estoy jugando para ganar ni para hacer daño. Lo que quiero simplemente es que vean de qué va este nuevo esta nueva mecánica. Eh, 193 al ISM de costado con explosiva, ¿bien? Nah, ya está, estamos liquidadísimos. Ah, bueno, mira zafamos, no me acordaba que habíamos eh, zafado de esa. Bueno, vamos a darle acá un poquito de power, un poquito de rock and roll. Ahí creo que me venía el chiquitín, el LTG. Bueno, 239 el LTG. La verdad es que, sinceramente les digo, no va a servir mucho la munición explosiva. Salvo que quieran hacer algún daño muy, muy, muy en particular. Que el tipo, sabes Que le quedan 100 de vida, más o menos. O 200 de vida, ponele... Pero no la aconsejo utilizar. O sea, o sea. Vas a tener que pensar. Bien para qué usar cada munición. ¿Bien? Eso va a ser clave. Bueno amigos. Acá estamos con la segunda ya. Replay. Estamos en. Eh, en ENSK Con la SU. ¿No? Con la SU-152. Con el cañón gordo. Con el cañón explosivo. ¿Bien? Bueno. Uh, básicamente. Repito lo mismo, la premisa es la de no se fijen cómo juego, voy al frente como loco, no me interesa morir ni.. ni lo que quiero es pegar un tiro para que vean eh, cómo se comporta la munición, cómo se comporta el cañón, esta nueva mecánica que van a introducir, digamos, digamos es que están planeando introducir. Ahí, ¿qué tenemos? Bueno, bueno como un tiro el charreto era hermoso. El Leo. Bien, le disparamos una munición penetrante y ahí sí le sacamos los 670. Bien, pero porque yo ya sabía que tenía el Leo ahí, que estaban todos por ahí dando vuelta y que nadie se fijaba en mí. Entonces, sí, con la penetrante le podemos entrar bien como Dios manda. Bueno amigos, acá estamos con la tercera replay. Entonces, lo que quiero también que vean que muchos tal vez no se han dado cuenta. Obviamente no tienen por qué darse cuenta. Pero digo, eh, fíjense la vida que tiene el kb 2 Los puntos de HP. Eso también está en el tema, en el sandbox, el tema de eh, sumarle vida a los, a los tanques, ¿bien? No recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que era un, un 20, 22% más o menos de vida eh, a todos los tanques, más o menos. Por ahí anda. Bueno, vamos a darle un poquito de power a esto. La premisa, les repito, como siempre, no es que se fijen cómo juego acá, que si me muevo bien, me muevo mal. Por lo general trato de meter algún tiro eh, y que vean cómo se comporta el cañón básicamente bien. Bueno, acá vamos a adelantar directamente, vamos para el Frenchy. Vamos para el Frenchy. Ahí está, le metimos un. Le metimos la munición, la de 136. Bien, y ahí ya directamente me han terminado de hacer pelota. Un tiro 728. O sea, digamos, la munición, la penetrante de 136 va a servir en algunas ocasiones, por supuesto. Eh, pero tengan en cuenta que, que. digamos, va a ser una alternativa, bien como la, como la de siempre, el hecho de poder penetrar. A un Panther, a un Panther 2 en este caso, un Tier 8. El tema va a ser cuando te encuentres ahí, por ejemplo, un IS-3. En vez del Panther, por ejemplo, el rival. Bueno, con 136 en el chasis no le vas a entrar. Seguro que no le vas a entrar. Salvo que esté mal ubicado o que esté eh, te esté mostrando la parte plana de, de, de la, de la, del frontal picudo. O que esté de lateral o una cosa así. Porque si no, frontalmente no le vas a entrar. Ni por casualidad. Eh, y tendrás que recurrir a la explosiva, pero el tema es que él te meterá un bombazo de 400 y vos le vas a pegar 190, 180 y vas a recargar. Yo creo, creo sinceramente que se va a venir, como lo hablábamos ayer en el, en el directo que hice acá en YouTube, eh, creo que se va a venir un rework después del tema de eh, los tanques, ¿no? porque empiezan con la munición y después seguirán con los cañones, porque yo creo que un KB2 recargando en 20 segundos pegando 150... No creo que nadie lo utilice, ni, ni que va a estar fuera del meta, obviamente. ¿Quién va a usar un KB2 para pegar 100 de daño? Olvídate. Eh, fíjense que el otro KB2 está usando el cañón largo. Bien, lo estará probando también. El que está atrás mío ¿ves? Eh, debe ser el cañón de 107, supongo. Cálculo. El que pega 300, el del T-150, el pesado Tier 6. Nuestro hermanete. Bueno, vamos a la próxima replay. Estamos, fíjense, de vuelta contra Tier 9. Bien, tenemos un T95, un Conway, un Carnarvon, un ISM. Eh, cañones del T95 especialmente potentes. De ahí para adelante, porque ya les digo, lo que me interesa, repito, es que vean cómo se comporta el cañón en ciertas situaciones, la munición más que nada. No. Bueno, acá no, no recuerdo, creo que no pasa nada, porque estas es las gravedad la, la hace unos días que pasa que como estamos con tanta actividad en el canal estamos a full últimamente Haciendo directos acá y en Twitch, en todos lados estamos a full Bueno, recuerden que no tenemos esto sentido porque la tripulación está ahí medio pobretona Pero... pero bueno, lo importante va a venir ahora Ahí me decido, me voy para acá atrás Recuerden que otra vez les recuerdo, para que sepan porque si no, van a aceptar las críticas. Ya conozco a algunos. No se fijen en cómo estoy jugando. Fíjense básicamente cómo se comporta el cañón. Acá tenemos entonces al Leo. Tenemos cargada la munición penetrante. Y le sacamos 662 al Leo. ¿Bien? O sea... Bueno, acá ya estamos muertos básicamente. Adiós. Bueno amigos, ¿qué quiero mostrarles con todo esto que les estuve dejando acá? Con todas estas replays. Eh, sencillo. Quiero que vean por ustedes mismos, que saquen sus propias conclusiones, que entiendan de qué va esto, eh, para que, digamos, ustedes mismos sepan cómo va a ser el funcionamiento, o lo que está planteando Wargami por lo menos, que será el nuevo funcionamiento de la, de la mecánica de la explosiva, ¿bien? Va a haber situaciones en las que vas a tener que cargar la penetrante, va a haber situaciones en las que la penetrante no te va a servir, va a tener que utilizar la Premium, y otras situaciones en las que vas a tener que utilizar, o va a ser más conveniente utilizar la HE, la explosiva. Si tenés un tanque adelante torreteando, por ejemplo, que no lo vas a penetrar ni con Hit, ni con AP, ni con APCR, y tiene muy poquita vida, tiene unos 70, 80, 100, 200 puntos de vida, tal vez lo más conveniente sea tirarle en esa torreta durísima, una explosiva, eh, y de a poquito lo vas a ir eh, mermando, ¿no? le vas a ir bajando un poquito más la vida, eh, ese sería el punto en sí. Y, y bueno, espero que les, les haya servido esto que les traigo directamente fresquito del sandbox, es eh, el servidor de prueba privado que tiene Wargaming, digamos, no, después de esto piensen, para los que no saben lo comento, porque siempre es una gente nueva al canal todos los días, eh, pasa a lo que es el common test, viene el sandbox, que es este servidor privado, después eh, viene la prueba pública, bien, que es el common test, que lo pueden descargar también de la página de Wargaming, y después viene directamente a los juegos ya al que jugamos todos los días nosotros, al servidor habitual NA, SA, y bueno, cada uno en el que corresponda. Eh, porque también hay gente de Europa que mira el canal. Así que, bueno, amigos, espero que nada, de corazón les haya servido y seguramente nos veremos en la próxima. Chau, chau.